Los Montes Urales es la cordillera montañosa que se considera la frontera natural que existe entre Europa y Asia. Su paisaje es semejante en ambos lados, con sus escarpados y pendientes, las suaves ondulaciones y llanuras abarcando el este y el oeste de los países de Rusia y Kazajistán. Este fue el escenario de un misterioso encuentro que hasta la fecha ha quedado como un caso más sin explicación, en los archivos de la ufología. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Alyoshenka, el extraterrestre de los Urales. Todo comienza en 1996, en la ciudad de Kishtim, región administrada por Rusia. Debido a la mala prensa sensacionalista, la historia real del siguiente caso ha variado. El mejor relato abordado sobre lo sucedido proviene del mayor retirado, Vladimir Bendlin, un ex investigador del departamento de policía de Kishtin. Bendlin afirma que en verano de 1996, la policía detuvo a Vladimir Nordinov, bajo sospechas de robar cable eléctrico. Cuando fue aprendido, llevaba consigo un paquete rojo que al ser examinado, causó una gran sorpresa. La tela contenía los restos de un pequeño cuerpo amorfo. La policía grabó este momento y Bendlin declararía que el cuerpo parecía al de un extraterrestre de una película de ciencia ficción. Este fue examinado por especialistas del hospital local, llegando a la conclusión de que se trataba de un feto de 20 semanas de edad. Producto de un aborto involuntario. Las cosas cambiaron cuando el jefe de la anatomía patológica de Kishtim se involucró y después de realizar una autopsia declaró que el cuerpo no era humano ni animal. Esto causó un gran revuelo en la publicidad del caso. Tras esta noticia, un equipo de televisión de Japón llegó a la zona, ofreciendo dinero por las entrevistas y convirtiendo la historia original en lo que ahora conocemos. existe una segunda historia sobre cómo fue el descubrimiento de este pequeño ser la historia sería la de una anciana de Kishtim con problemas mentales que diariamente recogía flores de las tumbas en el panteón local esta anciana escuchó una voz por la noche que le pedía ir al cementerio a la cual ella accedió y al llegar al lugar se encontraría con un pequeño ser que no emitía voz alguna se encontraba moribundo y solo emitía un pequeño silbido ella lo tomó y lo llevó a su hogar, donde lo cuidaría y le pondría el nombre de Alyoshenka. Esta criatura tenía la piel grisácea, con manchas marrones en la cabeza. No tenía pelo y tenía pequeños orificios en lugar de oídos. Su nariz era pequeña y plana, largos dedos con uñas afiladas y una boca sin labios. La anciana lo cuidó como si fuera su hijo, pero tiempo después se enfermó y fue llevada al hospital dejando a Alyoshenka sin cuidado alguno, por lo cual moriría en soledad. Para después de esto se recuperado el pequeño cuerpo en estado de momificación. Otros cuentan que la anciana se llevaría a la criatura en los pliegues de una manta roja y fue ahí donde descubrieron que ella guardaba un extraño secreto. Cual sea la verdad, es de mucho apoyo para corroborar la historia este pequeño fragmento del video original que fue rescatado por UFOA. Los análisis de ADN publicados años más tarde, declaraban que los restos de sangre encontrados en la tela pertenecían a un ser humano de sexo masculino. Pero en el año 2004, Vladimir Chernobrov un Ufólogo ruso afirmó que los resultados de ADN no correspondían a ninguna criatura conocida, algo que respaldaría el Instituto Médico Forense de Moscú en el año 2007. Incluso algunos testigos que lo vieron con vida lo describen con un cuerpo sin pelo, grandes ojos salientes y que realizaba sonidos chirrantes con sus delgados labios. Según otro testigo mencionó que su aspecto era como de cabeza de cebolla y no parecía para nada un ser humano. Lo cierto es que el video original fue confiscado por el departamento de inteligencia ruso, así como el cadáver. Las especulaciones siguen sin llegar a una verdadera respuesta. Investigadores han relacionado la imagen de Alyoshenka con grabados rupestres, los cuales coinciden en la morfología. También tienen idénticas características al ser extraterrestre grabado por el Dr. Jonathan Reed, si tomamos su caso como verídico, claro está. Y algunos otros consideran que podría tratarse de entidades subterráneas y comparan el caso con el extraño ser de Concepción de Chile y la criatura encontrada en Puerto Rico, el extraterrestre de Salinas. Tres increíbles seres humanoides que despiertan la imaginación. Tal vez no nos encontraríamos solos en este planeta. Sin embargo, los científicos expresan que puede ser una mutación o consecuencia de un accidente químico radioactivo, ocurrido en Kishtim en 1957. Así que como las autoridades no podían afirmar que el ser fuera extraterrestre, determinaron que se trataba de un mutante humano deformado por la radiación. El caso de Alyoshenka seguirá sin una respuesta contundente, y a pesar de que no es muy conocido en América, por las fotografías, videos y declaraciones, es uno de los casos más impresionantes sobre la existencia de vida alienígena o incluso, intraterrestre. Este es un video que valorarán mucho los amantes de la ufología. Así que si te gustó, suscríbete al canal porque subiré más casos similares. También déjame un comentario y si gustas apoyarme con donaciones, mi Paypal es oxnacinvestigador.com Estaré muy agradecido porque así puedo continuar compartiéndoles estos videos. A todos, muchas gracias.